Rrrrrañita de canal, aquí Capri novia Para ustedes, ahí se con, con Rabito, hola papu Hola papu Ay, Hola papu, y hoy estamos En un zumo y vamos a luchar Contra el otro equipo que está Lessi Ranco. Hola, woo, ¿qué oh. Bien, Hola papu, ya está Ahí está la sucia. Trabajando mucho para elegir su camión. Ay, no, no, chicos. Bro, bro, bro. Chicos, Se chicos, cae, se cae, caigo, se cae. ¡Me caigo! Adiós, adiós. No me amado, ¿no? Hermano. No, Dime no, me dices, algo para hermano. no tirarte, Ayúdalo. papu. Con ¿no? Ay, su báquina, su máquina, loco. <tipo> ¿Qué pedo? Con el rancor. ¡Ay! ayudé, Alexi! ¿Pero qué hace con las ruedas pinchadas, imbécil? ¡Me pincharon las ruedas! ¡No manches, loco! ¡La tiene pinchada! ¿Qué pedo? guata, ¡Me fallaron las ruedas! ¡Oye, cable que Aún con las ruedas pinchadas te puedo tirar. ay No ne, no. Ne, no ne, a que No dejaré que lo tires. Oye, ¿También? rabito, ¿sabes que con las ruedas pinchadas el Alexi si no puede frenar? Reiki, ay, es verdad. Podemos botarlo, lo que quede lo podemos sí, que claro, no no frenar. Se cae, se cae solito, se cae solito. Qué ah, lindo, ah, se está cayendo. No, no, Cállate, no, no, de cae, asqueroso. Mal agujero. Idiota, Alexi, idiota. Mal agujero. ¡Se cae, no se cae! Dale, dale, no. va, ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Ahí va se cae su personaje! bueno nivel! <risa> ¡No! ¡No! no, no ser no, no bro! No, ¿Qué, ¿qué, no, yo? ¿qué, ¿qué, yo? Pelo, ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿qué, ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿qué, ¡Qué pedo! ¡Qué, ¿Qué? ¿Qué pedo! ¡Qué Vale, papu, vamos para segunda ronda, ahí son los carritos a su lejos, brother Nosotros somos naranjitos Ahora ¿Sí? tengo las, las llantas bien puestas, let's go A ver, a ver, ahora oh, travese sí, a venir a por mí Oso Toma, ¿Todo, todo? te doy con la cabeza, cabezazo, cabezazo A ver, a ver, a ah, ver, a ver, Uy, cargazo, nalgazo, nalgazo Nalgazo, bro, qué buen nalgazo Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Si quieres que te dé uno también, con gusto te doy Tu ¿Sí? máquina, su ¿Qué máquina ¿Qué me están acá, abusando bro? de mí, ayuda No, tú tranquilo, bro, aquí voy ¡Oh! Me caigo No mates, no manches, me voltean, me voltean, me voltean. Ah, No, para ti, vivo. para ti, párate. para ti vivo, estoy vivo, bro Estoy vivo, hermano estoy ah, vivo. Vivo. Pero me bota, sube! No, loco, sube, sube, sube ¡Arraigor! <risa> ¡Eres idiota! Ay, no, no, ¡Se ha muerto! ¡Arraigor, muerto! ¡Qué asco! Pero también Cayeron se cayó los... Rabito, bro. Tú <risa> sacrifícete, no será en vano. Bro, su propio si compañero lo, lo tiró. No manches. ¡Qué pedo! Tú también tiraste, Gapley, a Rabito. Yo te vi eh, tirándolo. Yo, yo no lo tiré! ¡Guacha, no, un traidor! ¡Guacha, guacha, guacha, guacha! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Qué? no, ranco, ranco, ranco, no, no, no, no, Muerto, <risa> qué asco <risa> No puede ser Oye, Ravito, tú no se puede quedar aquí Así, loco Ya estamos empatados, Ay, nos estamos empatados, hermano Oye, oye, oye ¿No, ¿no has notado como que tenemos unos, unas cositas así como que ¡Pum! ¡Balas! ¡Balas! Es verdad, es verdad, mira, mira Yo no. tengo esto, no, mira. mira Estas cosas que pueden explotar, bro. Oye, es verdad, son como barriles, ¿no? Es verdad, sí, hay barriles, hay barriles ahí explotivos. Ah, ¡No se me acerquen! ¡Que tengo bombas! Toma, ¿Qué a ver, pedo? A ver, atrévete! atrévete. Bájate, guacho, no, no, bájate. Pelea, pelea a mano libre! ¡Vente, vente vete. vete. Uy, uy, me esquivó, ¿Qué? me esquivó el desgraciado. A mano limpia, listo dale, dale, para que se ¿verdad? Bájese, bájese, bájese, bájese a uno versus uno venga, ah, venga uno. pa' acá. Ah, bueno, a mano limpia como malo. A mano gusto, limpia, papá, venga. Uy, máquina, ven pa' acá, ven pa' acá. Y estoy. ¡Ay, ah, no tiene ¿Por qué tiene, no tienes esa ropa, bro? ¡No, no, no, no, no, dos contra uno, no! ¡Entre dos, bro! ¡Toma! ¡Tú vas! ¡Oye, oye! ¡No te barrio, no te barrio! ¿Qué pasa tú? ¡Pelea, pelea! ¡No, no, no, no, no! no. ¡Arrancor, arancor! ¡Que está menos uno! ¡No falta uno, no faltaba uno! ¡Es que perro!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 y yo tengo una blanca, blanca. No, Toma. no no oye oye Pues loco te voy a acusar oye. con tu mamá loco no tiene armas a la escuela tibita, tibita. vamos <ríe> ánimo rabito ya nos llevan dos victorias adelantadas tenemos que ponernos las pilas loco tenemos que tirar vamos ¡Asco, bro! No, Ahora sí, ¡Venga, venga para acá! ¡Venga pa ¡No, papá. guacho, vaya, vaya! ¡No! Sí, oh, que... venga, me ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! me ¡No! ¡No! ¡No! Ahorita me he cambiado de equipo con Alessi, papá, pues es que ya me estaba aburriendo. Hombre, Hombre el más pro del barrio y ahora somos equipo, ¿no? Ah, ya ya me aburrí de, del rabito, loco. Ese que se oh, aburriste de mi perro. Ahora yo voy, voy a demostrar, demostrar que le de de Pero si tú ay, te ay, caías ay. solo, loco. ¿Tú ¡Rabito! El rabito debe de fallando y ahora yo voy a tirar a rabito. ¡Ay, yo! ¡Ay, ¡Pero se caló! Oye, Rancor, hacemos team, bro. Hacemos oye, team. Oye, <risa> oye, yo soy traqué de Pokémon. se cayeron los dos! ¡No ¡No jodas! <risa> No puede Qué ser. Asco. El, único, el único que sobrevivió Rancor. Vente, bacán. Yo me bro. me siento me siento peor que un pico de Minecraft, loco. Me utilizan para cambiarme por algo mejor. <risa> no, oh, Dios. Eso sí es triste, hermano. No, no, no, no, no. no. Uy, uy, eh, uy, hagamos eh. esto. Demos la vuelta y nos chocamos Va, va, va. va me, me, me sirve, me sirve, me sirve. Cogemos carrerilla, ¿no? Carrerilla, carrerilla. Eso, carrerilla, carrerilla. Vamos, carrerilla. Ahí ¡Sí, está. Guacha, guacha, guacha. <risa> Para Para abajo, Para abajo Para pa abajo nada, pa pa nada A su máquina y esos protis, bro ¿No Tengo una, una rueda que te puedo tirar con un arma especial que tengo? ¿Quieres conocer mi arma vale. especial, bro? ¡El arma hacker! Matar, ¡El arma hacker! Matando. ¡Toma! Ay, ¡No lo volé! ¿Qué ¿Qué soy? ¿Qué ¡Loco! Soy? ¡Es duro! el duro! el duro! Es duro. Es duro. Es duro. Es duro. ¡Su vehículo es muy duro para el arma! ¡Atropella! ¡No se murió! ¡Lo tiró por encima! ¡No, no! ¡Retirada, retirar, retirada, retirada! ¡Sube, sube, sube! ¡El hacker! ¡Vamos, vamos! Un equipo más tonto, hice, bro. No, lo intenté, no, no, no, lo intenté. No, no, no, no. Mira, se cayó, <risa> voló, voló y todo. Pero Toma. bueno, hasta la próxima, <risa> hermano. Oh, y tú que lo confiabas, go. brother. Papá, nosotros somos mucho mejores que ellos, loco. Exacto, going. exacto. tranquilo, you, La bonita. Yo te prometo que ya no me voy a caer. Va, eso espero, loco. Nos vamos rápido. Ya tengo una estrategia. Caplígo necesito moverlos a las aspas. <risa> a las oh, aspas. ¡Ey! Uy. Va a que nos el balón de fútbol. Como si pido? no escuchamos lo que dijeron, ¿no? Claro, nosotros sabemos. No, no, no, no, no, no. Venga, chicos, la salsa, la <ríe> salsa. Nosotros somos cargas. demasiado buenos. Vayan a las fases, ah, a las fases tiran ay, ay, ay, o no. Luca. Luca. ¿Qué, <ríe> <hace>? ¿Qué pedo? <ríe> ¡Ah! Luca! Pero te caes solo los que es mira, Estamos bien. No, no, no, no, no me empujen, no me empujen, loco. Te no empuje. vamos a llevar a ti para las aspas. A ti. No, no, no, a a, las a las aspas, ustedes, Ay, ay, no, no, que que me muerde. Las aspas, las aspas dan miedo. No, no, no, no, no, no, no. Otra vez no, otra vez no. Vamos, yo voy a huir. Voy a huir tú, de boca abajo. Está Alexis. Está detrás mío. Míralo sí. qué rata, míralo, míralo, míralo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo guacha, veo, lo veo, guacha, guacha, no me cae! No, pero Oye, rancho, yo siempre te he dicho que hagamos team, bro. Esto esto no mola, ¿Qué ¿no? verdad. no! Soy verdad. Oye, ¡No, no! ¡No, lo mejor que puedo. No, no puede ser. ¡Ay, su máquina! Su máquina, su máquina, aspas, No ¡Le vas a morir. ¡Levántate! ¡Balas, no ¡No! ¡No! Procesos, ¡no PARA! ¡No! ¡Bro ya está echando fuego! ¡No manches! ¡No manches! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡HERMANO! Vamos, Alexi, esto no se puede quedar así, vamos al empate de nuevo, Mierda, vamos, vamos, perro uuuh. Vamos, perro, me subo contigo ¡Ándale Porque yo! Yo me llevo la ametralladora, hermano Arranca, no, hay gas, no tiene gasolina. Como que no tiene gasolina, bro? A ver, ahí le puse un poco de gasolina Hoy Eso, eso, acabado, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Qué pedo! ¡Se subieron los cables! ¡Claro, pero, hermano! ¡tome! ¡Pero no te caigas! ¡Hasta la próxima! ¡Pero, pero ¿no me sin sí. respirar! ¡Asqueroso! ¡Vamos, Vamos, vamos ¡Qué no rapito! ¡Qué rapito, loco! Mira esta táctica, Capri, mira esta táctica. No te caigas este no te caigas no caiga, hermano, no te calles, no te caigas. Tú tranqui, tú tranqui, sí, yo dale, le disparo. Dale, ah, tiro, no lo no tiro. Calcula, calcula, calcula. Dale, dale, dale, dale, ah, guacha, guacha, guacha. Ah, no puede ser. Ah, nah, ya no. Uy, what the fuck. What the fuck, bro. Amigo, no, amigo, no. what the fuck. Se es pelien, yo me quedo aquí atrás, No, No, voy a contra ti, ¿qué, Play? Tengo no, una no. pistola eléctrica. Ah, ah, ah, la, ah, la pistola ah, hacker, hermano. Espérate, dame muchas, no. dame muchas de que me pare. A ver. Toma, pistola no. eléctrica. Está recargando, está recargando. A ver, a ver, a ver. No sirve, esa arma no sirve, pero Mira. <risa> ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Me no Ahora sí, loco, te reto a una batalla Uno versus uno con los camiones ¡Vente, Dale, Alexi, dale, vente. dale yo, confío en, yo confío Vamos, vamos, vamos Él nos espera lo que voy a hacer Mira, voy a dar vueltas, vueltas, agarrar impulso Y lo voy a tirar ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, Ay, pedo, no. qué pedo, qué pedo, qué pedo? No, se cae él solo, se cae tonto, solo el imbécil tonto. ¡Tonto! ¡Adiós! ¡Está vivo! ¡Está vivo, ¡Está vivo! Está que vivo? ¡Está vivo? Loco? ¡Está! Vivo? está vivo? la parte final! Yeah. ¡Let's go, bro. Yo te dije que soy la mejor opción para hacer equipo Y para comprobártelo todavía más Uno de esos imbéciles va a morir ¿Tito? ¡Ojito! ¡Loco! ¡Tienes ¿Qué? un brazo a cohetes! ¡Qué pedo! ¡No! Exacto, ¡Hay que demostrar quiénes son los mejores aquí! ¡Otra vez! ¡Exacto, perro! ¡Aquí nadie se mete con nosotros! ¡Le doy guacharasco. venga! ¡Apúmate venga. a Lexi por mí, Rabisco! Mata a Lexi! ¡Los voy a atropellar! No, manches, solamente nos queda uno, ¡Qué fácil. Vale, uy, yo también tengo esa arma, hacker. Vamos, vamos, vamos, vamos a pegarle, vamos a pegarle. Me voy a robar no. su camión, me voy a robar su camión. Róselo, róácelo, róácelo, róácelo. Le, le puso llave, no. le puso llave. Loca, me, me acabas, me acabas de meterle. No. ¿Qué? ¿Qué pedo? Te vas para las aspas, bro, a las aspas. No, no me lleves a las aspas. Nos vamos nosotros, que... Pero, ¿qué ha pasado? ¡Ánimo, papu! Uy, ¡Vamos ganando! ¡Oh, ¡No! ¡Oh, asqueroso! ¡Vete a la señor! chucha! ¿Qué ¡No! Pedo? ¿Qué pedo? Se cayó. Y se Me cayó el asqueroso, compañero. man. ¡Qué no. bruto! ¡No puede Bacar ser! ¡Tú malos, Tobi, Juan, que no vi! ¡Oh, eh, Rabito, vuelve a mí! No te preocupes. Yo voy a coger impulso para golpearte. Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Nel perro, el perro. Oye, no, oye, oye, qué no se va? ¡Qué madre! ¡What the fuck? ¡Hola! ¡Hola! Tata... Ay, ¡No manches acá! ¡Aquí hay un coso que me va a tirar! ¡No, no, no, no, no, no! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡No, no! ¡No! ¡Asqueroso! No, ¿Pero no, no. qué hace. ¡Ay, qué pedo! ¡Se estive girando! ¡Qué pedo! Vale, papus, les propongo algo. El que gane, el team que gane esta partida, ganará todas las anteriores. Hay que, hay que echarle ¡Dale! ánimo. ¡Dale! ¡Vamos! Yo. Hay que echarle ánimo, ánimo, ánimo. Vamos, vamos. go! no! Dune. ¡Ahorita no! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Eso, qué pedo! ¡Hay que tirar al conejo, el conejo, al conejo! No, no, no, no, ¡No, para, chata, me para, me muero, para abajo, te muero, te muero, asqueroso! ¡Cállate, Alexi! No, ¡La primera <risas> Está el otro, está el otro. ¿En serio? Vamos. ¿Qué? La traición, bro. Equipo, La ¿qué? traición, hermano. ¡Oh, me ah, lleva todo el premio, huevo. ¿Qué? Vamos, loco. He caído el solito. Me ganó todo el dinerito, bro. Ay, hey, Eres una rata. Éramos equipo. La victoria tenía que ser. Qué bien dicho, éramos. Ah, ¿Qué? Oye, ¿qué? pero ¿por qué te alijean aquí? ¡Qué asco. Ajá, porque soy el mejor jugador. Uh.